Bienvenidos a Comentarios Random que bla bla bla bla, es demasiado largo este título, no quiero leerlo. Vale, me callo. ¡Pregad! ¡Eres un genio! ¡Genios! seguir así! Bien quietos, no os mováis. ¡Eres un espía! ¡Ah, ¡Ja, ja, ja! ja te yemas!